a todos, en esta nueva actualización de IMT Lazarus, la 15 21 -12 -02, hemos hecho un montón de mejoras internas y de seguridad que os vamos a contar en un momento. Una de las nuevas funcionalidades que hemos implementado en esta versión de IMT Lazarus es el botón de Meet Inside dentro del modo Aula. Si os fijáis, este botón es este de color negro con el bocadillo. Para utilizarlo, simplemente seleccionamos los dispositivos que queremos añadir a una sesión de Google Meet, copiamos y pegamos el código de la sesión a la que queremos introducir a los alumnos y aquí vamos a poder seleccionar qué permisos van a tener estos dispositivos. Si pueden hablar o no a través del micrófono, tener la cámara activada, poder presentar pantalla o utilizar el chat. Una vez que hayamos seleccionado estos permisos, le damos al botón este que tiene un símbolo de un imán y se unirán automáticamente a nuestra sesión de mi Otra de las novedades que tenemos en esta versión de IMT Lazarus es la posibilidad de subir el logo del colegio a nuestra plataforma de IMT Lazarus. Para ello podemos ir al menú de configuración, general y buscar la sección de personalización. Desde aquí podremos subir un logo o un icono desde nuestro ordenador y actualizar el logo que aparece en IMT Lazarus. En esta versión también vais a encontrar un montón de nuevas web apps que hemos incluido en nuestra sección de web apps dentro de la configuración general. Aquí podréis activar o desactivar las que queráis tener disponibles cuando utilizáis el gestor de URLs dentro de IMT Lazarus. Si queréis ver todos los cambios hechos en esta actualización, no olvidéis revisar en soporte ChangeLog todos los cambios que hemos hecho en esta nueva actualización de IMT Lazarus. Y si quieres saber más sobre IMT Lazarus, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.